Hola, saludos. En la República Dominicana hemos tenido por décadas una experiencia en la compra de vehículos en muchas ocasiones no muy agradable. Esto debido a que, por ejemplo, tú compras tu vehículo para cubrir una necesidad de movilidad, pero de repente se olvidan de ti. Simplemente te venden el vehículo. No te cubre la garantía. Los vehículos, entre comillas, son certificados. En algunas ocasiones, incluso, te muestran un Carfax que no es real, te bajan las millas o simplemente tú ves el vehículo muy bonito porque lo limpian, lo lavan, lo enceran, pero por dentro el vehículo no está en una buena condición. Esto es una experiencia no muy agradable, que muchos de nosotros hemos eh, estado dentro de la misma. Incluso tengo que decirles, por ejemplo, un oficial de negocios en una institución financiera tiene que estar moviéndose diariamente, ir al trabajo, llevar los niños al colegio, visitar un cliente. Pero, ¿qué sucede? Por ejemplo, un día, el vehículo comienza con un sonidito en el motor. Llamas a quien te lo vendió, pero ahí llamándolo, pasas el día entero con el vehículo, que no puedes moverte en él, no te dan la asistencia necesaria, de repente la garantía no te está cubriendo. Son situaciones que la República Dominicana, vuelvo y repito, por décadas, ha estado eh, viviendo. ¿Qué sucede? Vega Móvil, debido a esa experiencia que hemos tenido en la República Dominicana, ha comenzado a cambiar esta experiencia. Por eso, Vega Móvil, con su nuevo eslogan, ¡Vamos más allá! Quiere cambiar esa experiencia en el mercado de la República Dominicana y trae el nuevo programa Movilidad 24-7. <risa> Con el objetivo fundamental de garantizar a todos los clientes su movilidad permanente a través de diversos beneficios a los que podrá acceder, como son? Primero, vehículos totalmente certificados por nosotros. Segundo, la garantía extendida. Tercero, administración de esta garantía. Cuarto, vehículos de cortesía. Quinto, envío de documentos a domicilio. ¿Pero qué significan estos beneficios? Vamos a detallarlos cada uno. Primero, vehículos certificados. Contamos con un centro de certificación en el cual se realiza una revisión exhaustiva de 160 puntos en todos los vehículos, entre los cuales se destacan funcionamiento interior del motor y la transmisión, cambio de aceite y filtros, cambio de bandas de freno, sistema de refrigeración AC, vida útil de los neumáticos, el tapizado... Pintura, tren delantero, suspensiones, sistema eléctrico, rodamientos, entre otros. Número 2. La garantía extendida. El periodo del tiempo es de 2 a 4 años. Esto dependiendo de la marca y el kilometraje del vehículo adquirido, con el fin de garantizar su movilidad constante y segura. Esta garantía es otorgada directamente por Vega Móvil, sin la intermediación de un tercero. Tercero. Administración de la Garantía Los clientes de Vegamóvil cuentan con un departamento de garantía extendida cuya finalidad es brindarle asesoría y seguimiento personalizado en la ejecución de sus mantenimientos periódicos y reclamaciones, así como garantizar la eficiencia de los servicios brindados durante toda la vida de su garantía extendida. Número 4. Vehículos de cortesía Vegamóvil cuenta con una flota de estos vehículos en todas las sucursales. Es un beneficio gratis que pone a disposición de sus clientes para que ante una eventual reclamación por garantía pueda acceder a la asignación de un vehículo de cortesía y mantener su movilidad sin interrupciones. Estas unidades, una póliza de seguro con 0% de deducible. Quinto, envío de documentos a domicilio. Es un servicio gratuito que ofrece Vegamóvil a todos sus clientes, a través del cual les son remitidos todos los documentos originales de sus vehículos sin importar la provincia donde viva. Amigos, este programa aplica para todos los clientes que adquieran vehículos certificados en Vegamóvil con garantía extendida. Tener la seguridad, la buena experiencia, de comprar un vehículo en República Dominicana. Es lo que queremos con este programa Movilidad 24/7. Tu poder ahorrarte tiempo, tener esa confianza que solamente Vegamóvil te brinda en toda la República Dominicana. Tener esa cercanía con Vegamóvil, que Vegamóvil paso a paso te dé el seguimiento con su garantía, con la certificación con todo lo que necesitas, incluyendo, como te decía anteriormente, con los documentos. Imagínate lo complicada que es la vida en este momento y que tú tengas que diariamente estar llamando para saber si salió eh, la placa, si ya tienen la, la, la póliza de seguro, si la matrícula ya está, la original. Pero además de eso, tener que movilizarte al dealer Vegamóvil te acorta todo eso. Te lo envía directamente a tu casa cada uno de estos documentos. Ahorrándote tiempo, ahorrándote incluso hasta combustible, porque no tienes que moverte. Para eso estamos nosotros. Por eso, llega al mercado de la República Dominicana. Nuestro programa Movilidad 24-7. Vegamóvil. Vamos más allá.